Hola, ¿cómo están? Soy Elizabeth Jiménez, represento a la empresa Otomíes Gourmet, ubicada en Dios Padre, en Ixiquilpan, Hidalgo. Y bueno, pues, invitarlos a que eh, vengan a ver los procesos de lo que elaboramos. Manejamos cuatro líneas de productos, como son licores, mermeladas, aderezos y salsas exóticas. Principalmente a base de, en el caso de las salsas, a base de insectos, y en el caso de los licores, granadas, choconoste, mermeladas de higo, entre otros. Bienvenidos. Bueno, nosotros somos una sociedad cooperativa de mujeres indígenas. Integramos seis mujeres de la localidad de Dios Padre, esta sociedad cooperativa. Iniciamos en el 2012 a dar valor agregado a productos del campo, eh, principalmente de lo que es el Valle del Mezquital, donde en muchas ocasiones el producto se devalúa y no porque sea de mala calidad, sino por la sobreproducción. Es ahí a donde nosotros decidimos capacitarnos para poder hacer envasados, es decir, hacer la transformación del producto. Y no solo quedó ahí, sino buscamos darle valor agregado. En el caso de las salsas y mermeladas, eh, están incluyéndoles eh, lo que es un bordado hecho totalmente a mano por mujeres indígenas, que es un bordado, la técnica de pepenado a través del conteo de hilo por hilo para formar la figura. Así también en el caso del licor, lleva un caracolito ancestral o un penacho que es parte del logotipo de nuestra marca de otomíes. Sí, nosotros manejamos cuatro líneas de productos, como son licores, donde los sabores son a base de choconoscle, granada, jamaica, maguey y zarzamora. En el caso de las mermeladas, es choconoscle, eh, higo, una combinación o fusión de kiwi con opal y jamaica. Tenemos eh, las salsas exóticas a base de insectos como son eh, chimiquil, Chicatana, caviar de hormiga o escamol, pulque con caracoles, um, chapulines um, También lo que es el caviar de hormiga o escamol Estos eh, son productos que están teniendo muy buena aceptación Además de los que no les gustan los exóticos Manejamos como, a ver, esas finas hierbas de hierbas aromáticas de aquí de la región de Ixniquilpan de También tenemos lo que es eh, la salsa de chiltepín o habanero ahumado estos productos están teniendo muy buena aceptación, lo que nos está permitiendo poder avanzar en la parte comercial. Tuvimos la oportunidad de certificarnos como productos 100% artesanales de un proceso de inicio a fin, con las técnicas eh, de elaboración 100% artesanales, artesanales, lo cual se respaldó con la marca Manos Indígenas Calidad Mexicana. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada proceso es amplio, hay salsas que nos lleva hasta cinco días a hacer un lote, ...de 250 piezas por la cantidad y el tipo de proceso que lleva cada, cada ingrediente. Sí. Bueno, pues agradecer la visita y sobre todo invitarlos... ...a que nos apoyen a reforzar o a fortalecer lo que es el consumo local. Nosotros eh, les, les invitamos a que nos visiten en la tienda de artesanías... ...que está ubicada a la altura del de, de Centro de Dios Padre, a ras de carretera. Ahí podrán encontrar los productos y podrán degustarlos... Eh, estamos todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche, donde aparte de los productos de Otomíes Gourmet van a poder encontrar más productos de la región del Valle del Mezquital. Eso como parte de nuestra responsabilidad social, de nuestra cooperativa de apoyarnos entre todos eh, a fortalecer la parte artesanal.